En el proyecto WSTEM buscamos la equidad de, las, de la carrera académica de las investigadoras. Desde el proyecto WSTEM vamos a fomentar la igualdad a través de una red de colaboración entre instituciones latinoamericanas y europeas. Fomentando la diversidad en nuestros equipos de trabajo. Es nuestro deber enseñarles a las nuevas generaciones que STEM también es para las mujeres. Por eso digo, It's FOR EQUAL. La participación de las mujeres en carreras de STEM se traduce en más crecimiento económico y desarrollo humano. Por eso yo digo, it's FOR EQUAL. Raza, género, religión, todos somos seres humanos al final. Por eso yo digo, is FOR EQUAL. Is FOR EQUAL. EACH FOR EQUAL EACH FOR EQUAL EACH FOR EQUAL WSTEM apoya la iniciativa EACH FOR EQUAL al impulsar cambios en las políticas institucionales, desafiar los estereotipos de género, fomentar la atracción y acceso en áreas de STEM, promover el acompañamiento en los estudios, visibilizar la participación y las aportaciones de las mujeres. Hagamos EACH FOR EQUAL una realidad. El mundo es un lugar maravilloso que tiene que ser conquistado y transformado para beneficio de las actuales generaciones y de las futuras. El proyecto WSTEM permite que las mujeres se sumen a este gran reto. Disminuiremos la brecha y crearemos oportunidades de participación de mujeres en carreras STEM. Tú Nosotros te apoyamos. Eat for equal